Yo ya sé que debes tener razones, no da malos corazones, pero no creo que valga la pena. Cuántas veces perdoné y vos también. Cuántas veces te fallé y vos también. Cuántas veces te lloré. Seguimos en la misma cama. Después de tanto, tenemos que dejar ir. Aunque me duela, nena, tengo que seguir. Supongo que te sentan espera, llamándote, Soñándote, tantas veces odiándote. De no creer, va a suceder lo que pensé jamás tener que ver. Me voy a ir y vos también. Quedo un vacío en el ayer y tu sonreír que tanto adoré. Me hace falta el amanecer. Perdón, no sabía cómo era la cosa. No sabía que era peligrosa, lo pinté todo color rosa y estamos mal. ¿Cuántas veces perdoné? Y vos también, ¿cuántas veces te fallé? Y vos también, ¿cuántas veces te lloré? Y vos también, dale, nena, vamos a mirar el amanecer. ¿Cuántas veces perdoné? Y vos también, ¿cuántas veces te fallé? Y vos también, ¿cuántas veces te lloré? I'm mm you. -hmm.